Nuestra constitución promueve que los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como el del sector privado, puedan unirse para negociar colectivamente con sus patronos, mejores condiciones de empleo y beneficios marginales.